¿Estás realmente embarazada? Cinco señales pueden confirmar tu embarazo sin necesidad de una prueba. Hola a todas las mujeres. Hoy les vamos a hablar sobre un tema muy importante para muchas mujeres, el embarazo. ¿Estás sospechando que puedes estar embarazada, pero no quieres realizar una prueba de embarazo aún? No te preocupes. En este video, te presentaremos cinco señales físicas que pueden indicar que estás realmente embarazada sin necesidad de una prueba. La última suele pasarse por alto, pero es también muy significativa. Estos cambios en tu cuerpo pueden ser los primeros indicios de que estás esperando un bebé. Así que no te pierdas este video y asegúrate de compartirlo con tus amigas. Comencemos. El embarazo es uno de los momentos más emocionantes en la vida de una mujer, pero también puede ser confuso y estresante esperar a tener un resultado confiable. Muchas mujeres confían en las pruebas de embarazo caseras para saber si están esperando un bebé, pero ¿y qué pasa si no tienes una prueba a mano o simplemente no estás lista para hacerte una? Afortunadamente, hay señales físicas que pueden indicar que estás embarazada antes de que la prueba lo confirme. Número 1. Ausencia de menstruación. Una de las señales más comunes de embarazo es la ausencia de menstruación. Si estás teniendo relaciones sexuales sin protección y se te retrasa tu periodo, es posible que estés embarazada. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay otras razones por las que puede retrasarse, como el estrés, cambios en tu peso o en tu régimen de ejercicios, por lo que es importante hacerte una prueba de embarazo para confirmar si estás esperando un bebé. Número 2. Náuseas y vómitos. Otro signo físico común de embarazo es la sensación de náuseas y vómitos. Estos síntomas suelen ocurrir en las primeras semanas del embarazo y pueden ser causados por cambios hormonales en el cuerpo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos síntomas también pueden ser causados por otras condiciones, como la gastroenteritis o la intolerancia a ciertos alimentos. Número 3. Cambios en los senos. Algunas mujeres pueden experimentar cambios en los senos durante el embarazo. Estos cambios pueden incluir dolor, hinchazón y sensibilidad. Estos cambios pueden ser causados por cambios hormonales en el cuerpo y pueden ser un signo temprano de embarazo. Número 4. Fatiga y cansancio. Otra señal física de embarazo es la fatiga y el cansancio. Durante el embarazo, tu cuerpo está trabajando duro para sostener el crecimiento y el desarrollo del feto, lo que puede dejarte agotada y sin energía. Es importante tener en cuenta que la fatiga y el cansancio también pueden ser causados por otros factores, como el estrés y la falta de sueño, por lo que es importante hacerse una prueba de embarazo para confirmar si estás embarazada. Número 5. Cambios en tus hábitos alimenticios. Finalmente, algunas mujeres pueden experimentar cambios en sus hábitos alimenticios durante el embarazo. Puedes sentir náuseas y aversiones a ciertos alimentos, o puedes tener un aumento del apetito y sentir una mayor necesidad de comer. Estos cambios pueden ser causados por cambios hormonales en el cuerpo y pueden ser un signo temprano de embarazo. Aunque estas señales físicas pueden ser indicativas de embarazo, es importante tener en cuenta que no son concluyentes y que es mejor hacerse una prueba de embarazo para obtener un resultado confiable. Además, es importante buscar atención médica si experimentas algún signo de embarazo, ya que puede ser necesario recibir cuidados y atención prenatal para garantizar la salud y el bienestar tanto de la madre como del feto. En conclusión, si sospechas que estás embarazada, es importante hacerte una prueba de embarazo para obtener un resultado confiable. Si bien hay señales físicas que pueden ser indicativas de embarazo, es mejor confiar en una prueba para obtener un resultado preciso. Espero que te haya gustado este video y te haya sido de ayuda. Si es así, te invito a dejar un comentario y darle un like para apoyar nuestro canal. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.